Como comandante general de todos los ejércitos de cachoncete, de tierra, mar, pie y fuego, eco, eco, eco, ego. doy la bienvenida a las Fuerzas Armadas del Cachoncete, la FAC, al Capitán Mafia, de acuerdo histórico entre la Mafia y el ejército. Gracias, capitano. Gracias, capitano. No, comandante general, capitán eres tú. Comandante general. Capitán Don. Mafia. Graba al, al armamento. Aquí tenemos el armamento. Ni más ni menos que la bomba de octubre y el regalo de la danza solar. <risa>